Muy bien, hasta acá habíamos llegado ayer. Ahora, en el ejercicio 3, vimos que a diferencia del HTML2, había una caja de texto que en este caso no está en una ventana emergente, sino que está embebida en la página web, o sea, forma parte de la página web. Vamos a ver la caja emergente, vamos a buscar el HTML3, lo recorremos, ¿sí? y ese control, los botones, las cajitas de texto, las listas desplegables, son controles que están en la página. Son input, entradas. Las cajas de texto, esta es el, el, la caja de texto esa, son de tipo text. ¿sí? Todo lo que nosotros vemos acá en rojo son propiedades de ese control es de tipo texto, eso significa que es una caja de texto, esta propiedad que dice placeholder, ven que acá dice su nombre, es lo que aparece acá, esto que aparece en grisecito ahí, no es el value, es algo que es como un adorno que queda ahí mientras el usuario no haya escrito, fíjense que si yo empiezo a escribir, eso se borra, y si yo voy para atrás y no escribo nada, vuelve a aparecer. Se utiliza para, básicamente, se podría usar para reemplazar esto y que el usuario, que normalmente el usuario es tonto, ¿sí? le tenemos que decir literalmente lo que tiene que hacer, tiene que ingresar ahí el nombre. ¿sí? Ese es el playholder. Y el ID, que significa identificador, es cómo se llama ese control control. En este caso hay un solo control, pero nosotros podríamos tener un, un formulario donde hay nombre, apellido, edad, mail, dirección, teléfono, lo que ustedes quieran. Ustedes deben estar cansados de completar formularios en distintas páginas. Es una página web donde hay un montón de controles y para poder identificar a cada uno de esos controles se le pone un nombre único, ¿sí? que no se repite. Muy bien, en este caso, el ID de esa caja de texto es la cadena TXT ID nombre. Y recuerden que esto es case sensitive, discrimina mayúscula de minúscula. La I en mayúscula, la N en mayúscula, y el resto va en minúscula. Si no lo escriben igual, es lo mismo que si estuvieran escribiendo PP. O sea, para la máquina TXT ID nombre y TXT ID y NOMBRE son dos cosas completamente distintas. ¿sí? Tiene que estar escrito exactamente igual. Muy bien. ¿Ustedes saben cómo se guarda una cadena en la memoria? ¿Hay un enanito que ustedes escriben la letra A y dibuja dentro de la memoria una A en algún lado, en algún pizarrón, en algún lado? ¿Cómo creen que se guarda una A en memoria? En código ASCII. Bien. ¿Y qué es el código ASCII? El código ASCII. ¿Por qué el código ASCII? ¿Qué es eso? El código ASCII. Gastón u otro. No necesariamente. Puede tener una representación en otro sistema de numeración el código de las letras, una forma de escribir letras en binario, Sí, esa me gusta más, los números del teclado, bien, vamos a ver un poquito, vamos a abrir una pequeña puertita, voy a poner código ASCII, para que sepan, ya lo van a ver, algo les dije ayer y lo van a ver en la materia SPD, en una computadora, que tiene componentes electrónicos, lo único que podemos guardar son ceros y unos, pero ni tampoco podemos guardamos el numerito cero. Hay alguien que escriba un cero o hay alguien que escriba un uno, ¿sí? Hay unos componentes electrónicos que se llaman transistores, que imagínense que es como la tecla que les prende que ustedes tienen en la pared que prenden y apagan la luz. Bueno, esa tecla puede estar en dos posiciones o Abierta, un interruptor con los contactos abiertos o cerrado. ¿sí? ¿Prende la luz? No prende la luz. ¿Deja pasar corriente? No deja pasar corriente. Esos dos estados se asocian al 0 y el 1 del código binario. ¿sí? Recuerden que nosotros, normalmente los humanos, como tenemos 10 dedos, empezamos a usar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son 10 Dígitos, ¿sí? de hecho los dígitos vienen por los dedos. Entonces usamos, es natural para nosotros usar el sistema decimal. Pero hay una manera de, de representar números que es a través del código binario, que son ceros y unos. Ya lo van a ver en matemática y se van a cansar de verlo en SPD. Entonces cualquier cosa que tome dos estados... Yo lo puedo asociar con el código binario. Si el interruptor está abierto, puedo decir que equivale a un 0. Y si el interruptor está cerrado, puedo decir que equivale a un 1. También podría usar fibra óptica. ¿Hay algo que hay luz? Es un 1. ¿No tiene luz? Es un 0. Yo podría usar la puerta. Si la puerta está cerrada, equivale a un 1, si la puerta está abierta, equivale a un 0. Cualquier cosa que tome dos estados, lo puedo asociar a un 0 o un 1. Y puedo tener varias de esas cositas, cuando el 0 y el 1 puedo representar el 0 y el 1, y si quiero representar el 2 le agrego un bit más. ¿sí? A ese 0 y 1 es un eh, dígito binario y puedo, así como nosotros podemos representar los números del 0 al 9, y cuando llegamos al 9 y queramos representar el 10, tenemos que acercar una cifra más, y podemos llegar al 99, y después hacemos una cifra más y podemos llegar al 999, y así sucesivamente, con los números en una computadora pasa lo mismo, yo voy a poner tantos transistores como bits, como ceros si y unos quiera representar. Entonces, lo único que puedo guardar en una computadora, son números en código binario. ¿sí? Cuando yo quiero guardar algo que no es un número, un color, un, eh, una letra, eh, distintas cosas que yo quiera guardar en una computadora, una cadena de caracteres, un número con decimales, un número entero, todo un número negativo. ¿sí? Yo no puedo escribir, no hay alguien que escriba el guión ni hay alguien que escriba el punto, puedo representar solamente números. Entonces lo que aparece en una computadora son sistemas de representación de datos, son códigos que representan algo del mundo real. Y eso es lo que es el código ASCII, ¿sí? ASCII significa American Standard Code for Interchange Information, código estándar americano para intercambio de información y lo que hace es asociar un número a un carácter. Entonces, si yo quiero guardar la letra A, en realidad se guarda el 97 en binario. ¿Sí? Voy a tener en una dirección de memoria, un conjunto, una tira de transistores que van a cambiar de estado, imagínense como si fueran switches, que en realidad no se mueven, pero imagín, imagínenselo, que hacen tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, se abren o se cierran representando unos y ceros. Bueno, la representación de unos y ceros del 97 en una dirección de memoria, que es una variable, va a ser la representación, por ejemplo, de la letra A. Esto lo vamos a ampliar dentro de un rato, cuando veamos los tipos de datos. Entonces, en realidad, cuando yo guardo la A, en realidad estoy guardando las combinaciones de ceros y unos del número 97. ¿Sí? Y cuando guardo la A mayúscula, estoy guardando el número 65. Por eso les digo que el lenguaje es case sensitive, porque la letra en mayúscula se representa de una manera muy diferente de la letra en minúscula. ¿Sí? En lugar de escribir la minúscula en el ALERT, escribir la mayúscula es como escribir la B, la C o la Z. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que escribir las cosas tal cual las vemos. Porque si usamos mayúsculas o minúsculas indiscriminadamente estamos hablando de cosas completamente distintas. Es más, fíjense que en el código ASCII aparecen los números del 0 al 9. Y el 1, cuando yo quiero guardar el 1 como texto, porque recuerden que el código ASCII es para texto, no guarda el 1, guarda el 49. El 1 como texto es esto. Y el 1 el, el como número es esto. ¿sí? Uno es el carácter 1 y el otro, el de abajo, es el número 1. El de arriba es de tipo string, y el de abajo es de tipo number. Sí, ya vamos a ver que hay unas diferencias con eso, que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Lo vamos a ver en 10 minutos. Bien. Hasta acá, ¿hasta acá me siguen? Entonces, lo que yo tengo que hacer, acá tengo una complicación, porque hasta ahora en el ejercicio anterior yo tenía una función que me devolvía el dato, que era la que hacía la ventana emergente. Pero ahora yo tengo mi archivo HTML y tengo mi archivo JS. Si yo quiero capturar el nombre que el usuario va a escribir en la caja de texto que está embebida acá, ¿dónde está la variable? Y yo la variable la voy a declarar acá, let nombre. ¿Sí? La tengo en un archivo completamente distinto. Vamos a buscar el JS3. Esto que está acá, por ahora no le damos bolilla. ¿Sí? Eso no es JavaScript. Eh, Puro. ¿sí? Eso es un, un invento medio raro. Lo podemos usar, pero no es Javascript eso. ¿eh? Es Javascript, pero no. No es el estándar. Muy bien. Yo voy a declarar esta variable. De hecho, lo vamos a borrar todo. ¿sí? No vamos a usar esa plantilla. Vamos a poner let nombre. Tengo espacio en memoria ya para asignarle el valor de la caja de texto, pero ahora el problema que tengo es que yo tengo la variable acá y la caja de texto está acá. ¿Cómo hago para poder asignar a esta variable algo que está escrito acá adentro, en otro archivo? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo quiero copiar en la variable lo que esté el valor de esa caja de texto que está en el HTML. Cuando yo estoy en el JS y quiero hacer referencia, quiero hablar del archivo HTML que me mandó pedir a mí, ¿sí? recuerden que en el HTML, arriba de todo, había una etiqueta script que mandaba a pedir su archivo de código, ¿sí? su archivo de JavaScript, que es el que tenemos acá. Cuando yo estoy en ese archivo y quiero referirme al HTML que me llamó, utilizamos la palabra reservada document. ¿sí? Y si ponemos punto, nos va a aparecer todas las cosas que podemos hacer con el documento. El documento es la página HTML. Todo esto. Hay un montón de propiedades que tiene la página HTML y hay un montón de funciones que podemos utilizar en esa página, ¿sí? Miren todas las cosas que podemos hacer. Bueno, de todas esas cosas que podemos hacer, solamente vamos a usar una función de todas esas. Y la función es esta, empiezo a escribir, y es esa que está ahí. GetElementById. ¿Quién me puede traducir GetElementById? Traduzcamelo literalmente de inglés a castellano, a español. Tomar un elemento por su identificador. Perfecto. Vieron que los creadores de Javascript usaron lo mismo que yo les recomendé ayer. Cuando crearon esa función le pusieron un nombre identificativo de lo que hace la función. ¿Y qué hace la función? Traerme un elemento por su ID. En este caso, el elemento que queremos que nos traiga es la caja de texto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la caja de texto tiene un ID? Bueno, si yo a esa función le paso el ID del elemento que quiero que me traiga, me lo va a traer. Entonces, esta función, getElementById, está dentro, es una función que me la proporciona mi documento, mi HTML. ¿sí? Esto tiene algo que ver con clases, objetos, pero no vamos a ahondar sobre eso. Y como es una función, tiene su juego de paréntesis. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué deducen? ¿Cuál sería el dato que necesita la función getElementById para, para cumplir su misión? ¿Qué le deberíamos pasar ahí? ¿En qué archivo buscar? No. El ID del HTML. ¿sí? El ID del control que yo quiero que me traiga, del elemento que quiero que me traiga. sí. Si yo tengo un grupo de personas, si agarro a un, a un amigo y le digo, imagínense que yo tengo un alumno y allá está la división, y yo quiero que me traiga, que me mande a buscar un alumno, le tengo que decir qué alumno quiero que me mande a buscar, le digo tráeme a Pérez, entonces el tipo va y me trae a Pérez, tráeme a González, el tipo va y me trae a González, la función getelementbyid quiere que le pase cuál es el elemento que quiero que, le, que me traiga, y el elemento que quiero que me traiga es y no hay ningún problema vamos al HTML y nos fijamos cómo es el ID de ese elemento en este caso el ID de ese elemento es txtIDNombre si no me quiero equivocar cuando lo copio puedo ir ahí pintarlo y hacer Control C venir acá y adentro de los paréntesis hacer Control V y ahí ya me aseguro que no me equivoqué sí que lo escribí tal cual. Todo esto que está acá es para, estando en el archivo JS, conseguir la caja de texto. ¿Sí? ¿Qué quiero yo de la caja de texto? Puedo crear muchas cosas. Fíjense que si yo acá nuevamente hago punto, me van a aparecer un montón de cosas que puedo hacer con la caja de texto. Yo podría ver la posición, el tamaño, el color de fondo. ¿sí? Un montón de cosas, de características de la caja de texto. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que quiero conseguir de la caja de texto? ¿Qué necesito yo de la caja de texto? El valor. ¿sí? El, el valor lo llamamos al texto que está escrito dentro de esa caja. Entonces, voy a escribir .value, que es valor en inglés. Eso es lo que yo quiero. De la caja de texto quiero el valor. Playholder, no sé qué pusiste ahí. El id es lo que dice id. ¿sí? Id igual, ese es el id. ¿sí? El otro es el playholder. Esta función me lo trae por id, no me lo trae por playholder. ¿sí? Bien. Tengo que escribir eso así para conseguir el valor que está escrito en esa caja de texto. ¿Y qué hago con ese valor? ¿Qué estoy haciendo acá con ese valor en esta sentencia? ¿A dónde va a ir a parar ese valor? A la variable nombre. Exactamente, lo estoy asignando, lo estoy copiando de acá adentro, y lo estoy asignando en la variable nombre. ¿sí? Me lo estoy trayendo del HTML y lo estoy guardando en mi locker que se llama nombre. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué me restaría hacer ahora que lo tengo guardado en la variable nombre? Ponerlo en un alert, ¿sí? Mostrarlo. Mostrárselo al usuario. Entonces... Ahora que ya lo tengo guardado en mi locker, le digo a alert que se fije lo que tengo guardado en la variable nombre y que lo muestre. ¿Sí? Ya está. Guardamos los, los, los cambios, venimos acá, escribo eh, Álvaro, mostrar, y me muestra Álvaro. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra forma que estaba en la plantilla y que funciona, y si quieren usarlo, porque para ustedes es más cómodo, úsenlo, porque el objetivo del curso de ingreso, eh, está bien que sepan Javascript, pero el objetivo es que aprendan las bases de la programación. Entonces, ¿cómo obtengan el dato? Eh, lo podemos dejar en un segundo plano. Lo importante es que ustedes se den cuenta que tienen que obtener el dato y utilicen cualquier herramienta que ustedes dispongan para hacerlo. ¿sí? Lo otro, que ya estaba escrito en, en la ayudita que venía, voy a comentar esto, era hacer nombre, igual, o sea, asignarle a la variable, y hay algo que de casualidad funciona en los navegadores. De hecho, hasta el cuatrimestre pasado... En Firefox esto no andaba. Ahora ya sí anda. Solamente esto que voy a hacer ahora y que aparece en la plantilla se podía hacer en Chrome, ¿sí? ¿Qué es? El navegador por su cuenta, ¿sí? Porque es piola el navegador, es un navegador bastante que nos ayuda bastante. De todo lo que tenga en el HTML, nosotros en JavaScript vamos a tener disponible una referencia, eh, o sea, vamos a tener disponible por cada elemento que tenga un ID en el HTML, lo vamos a tener guardado en una variable que creó el navegador que se llama igual que el ID. Por eso ustedes veían que estaba escrito acá, TXT, ID, nombre. No, fíjense que yo lo empiezo a escribir y no me lo autocompleta. O sea que no la tiene muy... Eh, Visual Studio Code no está registrando eso. Funciona de casualidad, pero si a ustedes les hace la vida más fácil, utilícenlo esta forma. Pero no es el estándar de Javascript para conseguir un elemento. Si yo pongo nombre, ven que no me lo autocompleta ni nada, pero yo lo voy a poner igual que como estaba ahí. Y fíjense que no lo estoy poniendo entre comillas dobles. Porque es una variable. ¿Quién creó esa variable? Lo creó por su cuenta el navegador. Y ahora esta variable es la caja de texto. ¿Y nosotros qué queríamos de la caja de texto? El value. Entonces a esa variable le voy a poner punto value. Y punto y coma. Y esto está... Línea de código es equivalente a esta que está acá. Pero este es el estándar de JavaScript y esto es algo que funciona de casualidad. Porque de que usa el navegador crea esta variable por nosotros. sí, Pero en realidad eso no se usa en ningún lado. Pero para ustedes que recién están comenzando, si para ustedes es más fácil trabajarlo de esa manera, trabajenlo. Si sí me preguntan a mí, ya que están aprendiendo, háganlo de esta manera, que es la manera correcta de hacer esto. Vamos a probar que esto funciona. ¿Sí? El funcionamiento es análogo. Funciona exacto para el, para el usuario, el que utiliza esta página web. La aplicación funciona, se comporta de la misma manera. Ustedes tienen dos maneras distintas de hacerla, ¿sí?, explicado el tema, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿Sí? y para mí va a estar bien hecho el ejercicio si lo hacen de esta manera o si lo hacen de esta manera, como ustedes eh, se sientan más cómodos de resolverlo. A ver. Llegamos a la conclusión de que tenemos que asignarle al valor de la caja de texto la cadena vacía, comilla a comilla, vamos a hacerlo, getelementbyid como puso Gastón, ¿cuál es el, el id? Era txt id nombre, punto value, porque yo quiero pisar el valor, no la caja de texto, sino el valor de la caja de texto, el, y ahí lo que escribí es el valor de la caja de texto cuyo ID es txtid nombre lo voy a asignar, lo voy a escribir con qué? Con cadena vacía. ¿Sí? Ahí estoy borrando la caja de texto. Sí, el valor de la caja de texto es el mismo que la variable, pero son dos copias. La caja de texto tiene la cadena Juan y la variable tiene la cadena Juan. Hay dos, dos cadenas Juan, una como valor de la caja de texto. La, la variable no queda enganchada a la caja de texto. Ojo con eso, no es que quedaron enganchadas los dos, están, a, están haciendo, eh, tirando un enlace a la cadena Juan, que si yo cambio uno, se cambia el otro. Eso en programación se llama Binding, ¿sí? Bindear. No pasa eso, son dos, dos cadenas de texto iguales que se copiaron. Una es como si fuera una foto. Ustedes pueden romper una foto, pero el original queda intacto, ¿sí? Guarda con eso. Bien. Está bueno que salga este ida y vuelta para aclarar eh, situaciones de programación que son comunes. Muy bien. Vamos a ver si funciona. Pongo José. Muestro José. Y cuando cierro, se me volvió a quedar como estaba originalmente. ¿Sí? Funcionó, perfecto. Tuvo bueno eso que esa inquietud que tenían y cómo la sacamos. Pongo Ana y aparece Ana y dejamos preparado, sí, eh, lo dejamos preparado para el próximo ingreso. Buenísimo. Sí, sí, sí, muy bien. O lo vamos a hacer franco en el próximo ejercicio, así como nosotros. De hecho, lo acabamos de hacer. Le dimos un valor a la caja de texto. Le dimos el valor cadena vacía. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 4, donde justamente tenemos que hacer eso. Ahora nos dice, debemos lograr tomar un dato por prompt, o sea, con el menú emergente, y mostrarlo, Dentro como valor de esa caja de texto. ¿Sí? Fíjense, yo ahora quiero hacer clic, hago clic en la caja de texto y escribo, y no se escribe. ¿Por qué? Porque si vamos a chusmear el HTML del ejercicio 4, la caja de texto tiene la propiedad RIAD ONLY, solo lectura, o sea que esa caja de texto solamente está pensada para que la lea el usuario. El usuario no puede escribir ahí. No tiene permisos de escritura en esa caja de texto. Solamente a esa caja de texto la puedo escribir por programación, desde adentro del programa. No se puede hacer desde afuera a través de la interfaz gráfica. ¿sí? Entonces, esa caja de texto ahora la voy a usar en reemplazo del alert en lugar de mostrarle un mensaje al usuario con una ventana emergente, voy a mostrarle un mensaje al usuario, pero escribiéndolo directamente embebido en el HTML. ¿Sí? Ya lo saben hacer porque lo hicimos recién con la cadena vacía. Entonces, vamos a ver cómo se llama. ¿sí? Se llama de la misma manera. No tengo que suponer que se llama... Igual, debería venir y verificar, porque estamos hablando que el otro era el HTML3 y este es el HTML4, o sea que siempre voy a tener que venir a chusmear el ID de este HTML. Nos vamos al JS4, borro, esto que está acá. Y ahora ahora vamos a empezar a, ya que hicimos un par de, de, de ejercicios vamos a empezar a, a charlar un poquito. Cuando a ustedes le dan una tarea para hacer, el profesor, su jefe, un cliente, uno no se sienta en la computadora y empieza así como un loco a teclar a tontas y a locas, ¿sí? Uno, lo primero que tiene que hacer es meditar y decir, ¿qué me pidieron que haga? Y lo que tiene que plantearse es la estrategia para resolver ese problema. ¿A mí qué me están pidiendo? Que le pida un dato al usuario con la función prompt, o sea, me están diciendo la manera en que lo tengo que pedir al dato, y que a ese dato lo tengo que mostrar en esa caja de texto embebida. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en mi estrategia para resolver eso? ¿Qué es lo primero que harían? No me digan código, díganme el lenguaje, en lenguaje humano. Hacer que salga el prompt. Ponerle un nombre, obtener el dato del usuario, crearla Ahí está. Lo primero que tengo que hacer es reservar espacio en memoria. Yo tengo que pensar, ¿qué tengo que hacer? Pedirle un dato al usuario. ¿Qué dato? Vamos a suponer el nombre. ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar tantas variables como datos vaya a necesitar guardar. Lo primero que empezamos a ver es cuáles son los datos que va a necesitar recordar mi programa. En este caso un dato solo, la variable nombre. Entonces voy a poner let nombre. Una buena práctica de programación es escribir, declarar todas las variables al inicio del código. Hay una regla. Antes de usar una variable tengo que haberla declarado. Yo no puedo usar una variable si no pedí espacio en memoria previamente. Y lo podía hacer en cualquier lugar del código. Siempre y cuando lo haga antes del uso. Pero... Por buena práctica de programación, la declaración de variables se suele agrupar todo al inicio del programa. ¿Para qué? Porque si yo tengo miles de líneas de código y quiero saber si tengo una variable o no, no tengo que andar leyendo, perdiendo tiempo leyendo línea a línea a ver dónde la declaré, si la declaré o no la declaré. Sé que Todas las variables las declaro al inicio, entonces puedo ir con la vista al inicio del código y ver si existe o no existe esa variable. Entonces, pudiéndolo hacer en cualquier lugar antes de usarlo, una buena práctica para estar organizados es se declaran todas arriba. Yo no tengo por qué saber en un primer momento todas las variables que voy a usar. Empiezo escribiendo las que sé que necesito. Y si después estoy en la línea 1000, y veo que necesito una nueva variable, voy arriba de todo, a la sección donde declaré las variables, la declaro y la uso en la línea 1000. ¿Se entiende? Bien. Declaré la variable nombre. En mi estrategia de resolución de esa función, ¿qué debería hacer ahora? Ya la creamos, la variable nombre. Ya, Bueno, muchos lo escribieron, por ahí no lo quiere escribir. Vamos a agarrar el primero que encuentro, Gastón. Ahí, me siguen escribiendo. Bien. Tomar el prompt. ¿Qué significa, Mariano? ¿Qué es tomar el prompt? ¿Sí? No es que sea muy quisquilloso, pero recuerden ustedes que van a ser profesionales. Y un profesional tiene que hablar con un léxico y pensar lo que está hablando, porque va a hablar con otros profesionales, que enseguida le sacan la ficha así, si ustedes son novatos o saben lo que están hablando. Proje, ¿Qué significa esto? Me, sí. me refería a establecer el valor del PROM para que lo tome, para se lo asigne una variable. Establecer el valor del PROM. ¿Cuál es el valor del PROM? Y, eh, por ejemplo, eh, el, ing el inglés es su nombre. Ese es el mensaje, el mensaje que va a, a usar el prompt. ¿Está bien? Yo lo, yo lo diría más como, primero declaro la variable y después, yo estaba pidiendo lenguaje coloquial, ¿eh? pedirle, la, pedirle el nombre al usuario a través de la función prompt. ¿sí? Lo, lo que queremos conseguir es que el usuario me pueda ingresar su nombre a través de una herramienta que es la función prompt. Y ese nombre, ahí está, asignás, Maxi me dice, asignás el prompt a nombre, ¿Sí? Asignar el prompt a nombre significa asignar a la variable nombre el retorno de la función prompt. Que cuál es el texto que está escrito en la caja de texto. Muy bien, vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hago? Ahora sí, código. ¿Quién me ayuda a escribirlo? Tengo que asignar algo a la variable nombre. Quiero escribir la variable nombre. nombre. Igual. Bien, como quiero nombre escribir la variable. Entre, entre comillas, ingreso nombre, punto y coma. Bien. Como quiero escribir la variable nombre, pongo nombre igual. ¿Sí? Le voy a asignar algo a la variable nombre. Como bien me están acotando todos, muy bien. Voy a hacer la llamada a la función prompt. Y habíamos. <coughs> habíamos conversado que la función prompt, como dato, necesita el mensaje que le tenemos que pasar al usuario. Entonces le vamos a decir al usuario, ingrese su nombre. Perfecto. Eso ya sabemos que la tarea de prompt es crear una ventana emergente con una caja de texto y dos botones, aceptar y cancelar, y se queda esperando a que el usuario escriba algo y aprieta aceptar. O por lo menos aprieta aceptar. Puede escribir o no. Pero en principio se queda esperando que apriete aceptar o cancelar. Si aprieta can aceptar, me va a devolver. <coughs> Esperen que me. Si aprieta aceptar, me va a devolver el texto que esté escrito en la caja de texto. Muy bien. Ahí lo voy a tener disponible. En la variable nombre, lo voy a tener bacapeado ahí. ¿sí? Voy a tener una copia de la cadena que está en la caja de texto guardada en, el, en la variable nombre. Y en nuestra estrategia, ¿qué deberíamos hacer después? Una vez que conseguimos el dato y lo tenemos guardado. No, eso es código. Rodrigo me dice: asigno la variable nombre al ID. El ID, chicos, es, es el identificador de la caja de texto. No, no, no es que me ponga quisquilloso, un poco sí, pero lo que tenemos que hacer es copiar el valor de la variable nombre como contenido de esa caja de texto. ¿sí? Lo que tengo guardado en la variable nombre lo quiero escribir, inyectar dentro de la caja de texto que está embebida en el HTML. ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno, ahí ya me lo, me lo escribió Mariano. ¿Cuál es el destino? El destino es el valor de la caja de texto. Entonces, empiezo a escribir el código que me consigue la caja de texto. Document.getElementById. Escribo el ID de la caja de texto donde voy a escribir, que era txtidnombre. Esa es la caja de texto y yo quiero asignarle un valor, o sea que al punto value de esa caja de texto, le quiero asignar, le quiero copiar, lo que yo tengo guardado en la variable nombre. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, si yo tuviera que tomar apuntes, acá pondría un comentario que diga eh, reservo espacio en memoria para guardar el nombre del usuario, lo hago con esta línea, y con esta línea ¿qué hago? Guardo en la variable nombre, lo o el texto que escribió el usuario dentro del de la ventana prompt y ¿Sí? eso lo hago con esta línea de código. ¿Y ahora qué hago con esta línea de código? Copio el nombre que tengo guardado en la variable nombre dentro de la caja de texto embebida en la página HTML. ¿Sí? Más o menos esa sería la explicación de lo que, que hace esa línea de código. Y mi recomendación ahora que están aprendiendo, es que ustedes, en todo el código que vamos haciendo, vayan generando este comentario. ¿Vieron como cuando van a, a estudiar cualquier cosa que se llevan su carpeta y el profesor habla y ustedes van tomando apuntes? Bueno, eh, escribir comentarios dentro del código es nuestra manera, la manera que tiene un programador de tomar apuntes. De ir explicando qué es lo que fue haciendo en cada una de esas líneas de código. ¿Para qué? para cuando ustedes lo vayan a repasar, cuando ustedes mañana se pongan a repasar esto, o lo agarren dentro de... Esto es muy básico, pero es una buena práctica en cualquier ámbito y con cualquier nivel de programador, ir documentando el código. Primero que su, su yo del futuro se los va a agradecer, porque lo que ustedes escriben hoy, si lo van a leer dentro de un par de meses, ni se van a acordar que hicieron ahí. Entonces van a estar, ¿qué había hecho yo? Sobre todo porque se van a ir haciendo programadores más sofisticados y ya no van a programar de esta manera, van a programar de otra manera. Supo espero que mejor. Entonces está bueno que ustedes se envíen a través de los comentarios un mensaje como en una cápsula del tiempo para que ustedes entiendan qué habían querido eh, escribir ahí. O si este código va a ser leído por otro programador, ustedes se lo comparten a un compañero, lo publican en el internet, o forma parte de, de su trabajo, y después viene otro compañero de trabajo a leerlo, leyendo sus líneas, va a entender rápidamente qué es lo que ustedes quisieron hacer ahí. ¿Sí? Bien. Sí, Maxi, te lo explico. El Playholder... Y no se enrosquen con eso, que ustedes no lo van a tener que programar. El playholder es una propiedad que tiene la caja de texto, que para lo único que sirve es para enviarle un mensaje al usuario. Es eso gris que se ve ahí. Acá, bueno, justo no puedo porque está, es solo lectura. Esperen que voy a ir al ejercicio anterior. Acá. Eso que está en gris ahí, es por si no querés poner ahí algo. Es como para decir... Ahí en esa caja de texto es como si fuera una explicación for damis, ¿sí? a prueba de tonto, para decir al usuario: Flaco, ahí adentro deberías escribir tu nombre. Es como un mensajito que le ponemos. Y tiene la característica el playholder, que es un comportamiento que lo, que lo pone de manifiesto el navegador, que cuando empezamos a escribir, eso se borra. ¿sí? No es el value, el value de la de la caja de texto, no forma parte del value. Si yo levanto eso, el mostrar, no es que acá ven que dice nada, porque no escribí nada, no es que va a aparecer su nombre en el alert. Ojo, eh, que el playholder no es el value. El playholder es una herramienta que está ahí para decirle al usuario lo que tiene que escribir. Y escribimos se borra, y si backspace aparece, nada más. sí Bien. Solamente con el ID el documento HTML reconoce que hay. Que hay que. Cuando empezó a escribir Agustín, por solamente con el ID el documento HTML reconoce que hay que mostrar el valor de la variable. No. ¿Dónde pasamos solamente el ID, Agustín? Le estamos diciendo que el valor de esta caja de texto va a ser lo que yo tenga guardado en la variable. ¿Sí? Bien. Se lo estoy diciendo yo explícitamente. Le estoy diciendo, mirá, el valor de esta caja de texto va a ser lo que yo tengo en esta variable. Y el tipo va a decir, ¿qué tenés en esa variable? Juan. Entonces adentro de la caja de texto va a escribir Juan. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bien, vamos a pasar al ejercicio 5. Nos dice, debemos lograr tomar nombre y edad por ID y mostrarlos concatenados. O sea, no tengo un lugar para mostrarlo ahí. Por ende, deduzco yo que debería mostrarlo en una alert. Y me dice un ejemplo de cómo debería mostrarlo. Usted se llama lo que haya escrito en, el, en la caja de texto de arriba y tiene lo que haya escrito en la caja de texto de abajo años. ¿sí? Debería armar una cadena similar a esa que me muestra, por ejemplo. Estrategia. No hablemos de código. No hablemos de código. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conseguir espacio en memoria. ¿Qué es lo segundo? Declaro variables, consigo espacio en memoria. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer para resolver este, este enunciado? Solicitar los datos. Solicitar los datos. ¿Que, ¿Qué sería? Porque no, no se los voy a pedir al usuario. Bueno, sí. Los tengo que ir a buscar acá. ¿Dónde están los datos? En las cajas de texto. Perfecto. Entonces tendría que conseguir copiar lo, lo que está escrito en la caja de texto respectivamente de la caja de texto nombre a la variable nombre y de la caja de texto edad a la variable edad. ¿Y después qué debería hacer? Juntarlos y mostrárselos al usuario con el resto del mensaje. Mostrar, mostrarlos al usuario tratando de armar una frase como la que me ponen de ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, háganlo ustedes. Les voy a dar... Cinco minutos para que lo traten de hacer ustedes. Bien, ahora lo voy a hacer yo. Vamos a ver. Necesito guardar dos datos. Entonces voy a necesitar dos variables, una por cada dato. La primera variable la voy a nombrar nombre. ¿Por qué? Porque voy a guardar un nombre. La segunda, a la segunda variable la voy a llamar edad. ¿Por qué? Y porque ahí voy a guardar una edad. Bien, ya tengo reservado el espacio para guardar esos datos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y conseguir esos datos. El usuario los va a escribir en las cajas de texto. Entonces las tengo que ir a leer, tengo que ir a conseguir el valor de cada una de las cajas de texto. ¿Para qué? Y bueno, al valor de la caja de texto de arriba lo voy a guardar en la variable nombre. Y el valor de la caja de texto de abajo lo voy a guardar en la variable edad. Muy bien, ¿cómo hago eso? Digo nombre, igual, el valor de la caja de texto de arriba. Document.getElementById. ¿Y cómo se llama la caja de texto de arriba? Bueno, lo tengo que ir a leer en el HTML. Voy al HTML... <coughs> Y la caja de texto de arriba se llama txt_id_nombre y la caja de texto de abajo txt_id_edad bueno tengo acá y escribo txt_id_nombre esa es la caja de texto no tengo que olvidarme que yo lo que quiero es el valor de la caja de texto así que tengo que ponerle el punto value muy bien ahí conseguí guardar el valor de la caja de texto de arriba en la variable nombre. Escribo lo mismo de abajo, me copio esa línea y tengo que hacer lo propio para la variable edad. ¿Cómo se llamaba el ID de la caja de texto de abajo? TXT ID edad. Bien, ya tengo la variable nombre cargado y la variable edad cargada. Ahora tengo que mostrarlo con ese formato, pero a mí no me enseñaron armar una frase. Si ustedes lo pudieron hacer es porque lo aprendieron o lo investigaron, o lo leyeron de los apuntes o de algún lado. Yo hasta ahora lo único que les enseñé es que es que un alert, yo le podía pasar un literal de cadena ¿sí? y me lo iba a mostrar, o le podía pasar una variable y me iba a mostrar el contenido de la variable. ¿sí? Son las dos maneras que les expliqué de usar el alert. Pero ahora quiero hacer algo que sea una combinación de esas dos cosas. Entonces podría venir y decir, alert, ¿sí? ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que armar algo de este estilo. Yo voy a tener una cadena que va a ser... Usted se llama Plim Plim Plin y tiene Plim Plim Plin años. ¿Sí? Eso es lo, ese es el formato del texto que quiero armar. Ese formato tiene unas partes que son constantes que siempre van a aparecer en el mensaje. Y hay unas partes que son variables, que van a variar de acuerdo al nombre y la edad que haya escrito el usuario. Entonces voy a tener literales de cadena y voy a tener combinados con variables. ¿Qué es lo que va a aparecer siempre? Y usted se llama, y el espacio que está acá, que separa la A de la primera inicial de la variable, esto va a ser un literal, el espacio que separa el último, la última letra del nombre, de la Y, más la cadena Y tiene, con el espacio que separa la E de tiene de el primer número de la edad, y el espacio que separa el último número, la última cifra de la edad, de la A de años, con la cadena años. ¿Y cuál va a ser la parte variable? Y lo que yo tenga guardado en la variable nombre y lo que tenga guardado en la variable apellido. Entonces voy a tener que empezar a armar como un trencito de literales de cadena y variables. El operador en este lenguaje, el operador que se usa para poder concatenar, o sea, pegar una cadena de caracteres a otra cadena de caracteres, se llama concatenar. El operador que se usa para concatenar, concatenar cadenas es el operador más. Entonces yo tengo, para pegar una cadena con otra, tengo que usar el operador más. Y lo que voy a ir haciendo es ir pegando literales de cadena con variables, una a continuación de la otra. Lo que necesito hacer entonces es lo siguiente, hacer eso en código. Voy a venir acá y voy a decir un literal de cadena, los literales de cadena van entre comillas dobles. Usted se llama, dejo un espacio para que la A no me quede pegada al nombre, y acá voy a poner un más. aquí qué quiero pegar a la cadena usted se llama? Y lo que tenga en la variable nombre. ¿Sí? El espacio que importa es el espacio que está dentro de las comillas dobles. Un espacio, ¿sí? Un espacio en blanco está... ¿Dónde estás? Este, el 255. Eh, NBSP significa in blank space. ¿sí? Ese es el carácter del espacio en blanco. Le tuvieron que poner un nombre porque si lo ponen en espacio en blanco va a aparecer un fantasma ahí que no hay nada. ¿sí? Pero NBSP significa in blank space, espacio en blanco. Bien. Es un carácter. Lo que está ahí entre la A y las comillas, es el carácter espacio en blanco, que es un carácter igual que cualquier otro carácter, ¿sí? no hay que discriminarlo. Muy bien, acá lo que yo estoy enganchando es usted se llama con la variable nombre. Este espacio que dejo acá, afuera, no importa, yo te lo podría dejar pegado y no lo va, no, no va a modificar en nada, porque esto es código, pero lo que está dentro de las comillas dobles es texto. ¿sí? Solamente lo dejo a efectos de que quede más legible el código. ¿Y ahora qué voy a concatenar? Y le voy a concatenar la frase y tiene. Entonces utilizo el operador de concatenación y le voy a concatenar la cadena y tiene. Pero como no quiero que la Y me quede pegada a la última letra del nombre, voy a dejar un espacio y voy a poner y tiene. Y ahora como no quiero que la E me quede pegada a, a la edad, voy a dejar un espacio. Y ahora, esa cadena la voy a concatenar con lo que tenga guardado en la variable edad. Y, lo, y la edad, lo que tenga guardado ahí, lo voy a concatenar con el literal de cadena, voy a dejar un espacio para que no me quede pegado, años. Y fíjense que tengo un par de comillas con una cadena dentro, concatenado, enganchado a una variable, la variable no va a aparecer ahí nombre, lo que va a aparecer ahí es el, lo que yo tengo dentro de la variable nombre, sí. el valor de la variable, a lo que le voy a concatenar esto, a lo que le voy a concatenar esto, a lo que le voy a concatenar esto que está acá. sí. Concatenando variables con literales de cadena puedo conseguir armar una oración. Bien, ahí ya estaría terminado. Vamos a probarlo. Ejercicio. ¿En qué ejercicio estamos? 5. Pongo Juan y pongo 34. Y me dice usted se llama Juan y tiene 34 años. ¿Sí? Si yo me olvidaba de poner el espacio este en blanco acá y lo dejo así. Fíjense, si yo pongo acá José, 50, José llama y José me quedan pegados, porque me olvidé, adentro de la variable solamente está José, y usted se llama, termina justo ahí, entonces me va a quedar la A con la J pegado, por eso dentro, de literal de cadena, porque ese espacio va a estar siempre, tengo que tener en cuenta para que me quede prolijo dejar espacios en blanco para no quedar pegado a la variable. ¿Sí? Voy a hacer una variante. Alert. Hay un carácter que se llama backtick. ¿Sí? Se llama backtick. Tic es acento y back es para atrás. ¿sí? Es un acento invertido. El carácter backtic es este, ahí hice dos back sí. Básicamente es un acento para el otro lado. Ese acento... Yo por lo menos que tengo un teclado español latinoamericano, un teclado con ñ, mi tecla enter es así y ese carácter lo tengo en la tecla que está acá en esa tecla yo tengo los corchetes tengo la llave de cierre y tengo el backtick acá abajo aclaración por las dudas por si no saben cuando ustedes ven en su teclado teclas que tienen así que en este caso hay tres caracteres dibujados o tres símbolos dibujados el que está acá abajo a la izquierda es el carácter principal. Ustedes aprietan esa tecla y les va a mostrar, en este caso, la llave de cierre. Si yo quiero escribir el carácter que está arriba, lo tengo que hacer con la combinación de Shift, ¿sí? de mayúscula. Escribo mayúscula y esa tecla y me escribe el carácter que está arriba. Y si yo quiero escribir el carácter que está abajo a la derecha, este, lo hago en combinación de la tecla Alt-Gr. Ustedes tienen la barra espaciadora y tienen a ambos lados las teclas Alt. La que está a la izquierda es un Alt común y la que está a la derecha es Alt-Gr. Bueno, con la tecla Alt-Gr apretada, ustedes apretan la tecla y les va a imprimir el carácter que está abajo a la derecha. Si ustedes lo apretan, no les va a imprimir nada, tienen que apretar Tab, porque igual que los acentos, el acento no se imprime solito, está esperando una segunda pulsación. Por ejemplo, si ustedes quieren acentuar la A, ponen acento y después escriben la A y recién ahí aparece la A acentuada. Entonces, en este caso, si yo quiero imprimir en, en el código así, el backtick, bueno, aprieto la tecla, aprieto la barra espaciadora y les va a hacer la, los dos backtick eh, y les va a dejar el cursor en el medio. Entonces, eso es lo que, para, hacer, para que esto funcione, acá dentro de alert, en, en lugar de usar comillas dobles, vamos a usar backticks. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Y ahora voy a hacer lo que se llama template string, plantilla de cadenas. Voy a armar la frase. Voy a poner, usted se llama... Y acá tendría que venir el valor de la variable nombre. Fíjense que dejé el espacio después de la A, y donde yo quiero insertar el valor de la variable voy a poner pesos, llaves de apertura y cierre, y en el medio de las llaves voy a poner el nombre de la variable. Y ahora voy a seguir escribiendo. Y tiene, y donde yo quiero insertar la variable edad voy a hacer lo mismo, voy a poner pesos, llaves de apertura y cierre y ahí voy a poner el nombre de la variable. Y voy a continuar y voy a poner años. Y al final, punto y coma. ¿Sí? Perfecto. Esto no sé si lo probamos, pero vamos a ver que funciona exactamente igual. No me acuerdo, pero si pongo Ana y si pongo 21, me dice que usted se llama Ana y tiene 21 años. ¿Sí? Template, template String. Vamos al ejercicio 6, entonces, nos dice, debemos lograr tomar los números por ID, transformarlos enteros con parse y sumarlos, mostrar el resultado, dice resultado, bueno, resultado por medio de alert. Por ejemplo, la suma es 750, ese sería el mensaje que tenemos que mostrar. ¿Y qué es eso de parseIn? ¿Y por qué los debo transformar a enteros? Muy bien. Antes de ponernos a, a realizar este ejercicio, vamos a analizar algo. Yo voy a declarar dos variables. Num1 num y num2. ¿sí? Voy a irme a bajar el HTML6 y el js acá voy a declarar la variable num1 no, vamos a poner x vamos a poner x igual si no estoy haciendo el ejercicio estoy explicando un tema Vamos a suponer que yo tengo la variable X que vale 30. Y tengo la variable Y que vale 20. Y tengo la variable Z. Y yo quiero mostrar acá alert Z. Y yo quiero sumar el valor de la variable X y el valor de la variable Y y asignarlo a Z, bueno, lo que tengo que hacer es Z es igual a X más Y. ¿Qué significa? Recuerden que cuando hay un igual, primero se resuelve lo que está a la derecha y una vez que se resuelve lo que está a la derecha, o sea, sumar, o concatenar, no sé, porque el más concatenaba, el resultado, sea lo que fuera, se va a copiar en la variable Z. sí ¿A ustedes qué creen? que hace eso? ¿Suma o concatena? ¿Va a mostrar 50 o va a mostrar 30-20? ¿Qué piensan? Que lo suma. Que lo suma, que lo suma. Bien. Estamos en lo correcto. Los va a sumar. Me muestra 50. ¿Y qué pasa si hago esto? Tengo un número ahí, pero lo tengo entre comillas dobles. Ahí qué me va a mostrar. Bien. 30, 50 no, 30, 20. Muestra 20 y 30. Vamos a probarlo. Yo los concateno. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Qué hace? Los concatena. Explota. El problema. Me muestra el 20. 30 solo, incompatibilidad de operador operando, ¿qué tool? Nada, error, bueno, tenemos un montón de variantes distintas, 30 espacio 20, va a mostrar 30 a 20, los va a concatenar también. ¿Sí? Los va a concatenar. Y lo mismo va a pasar si yo encierro este, entre paréntesis, va a mostrar también 30-20. ¿Sí? El operador <coughs> suma, operador más, tiene un doble uso. Cuando yo tengo algo de tipo string sumado a algo de tipo string, el resultado es un string. El resultado de esa operación es un string, que es la concatenación de ambos strings. Si yo de un lado tengo un operando de tipo string y del otro lado tengo un operando de tipo number, ya vimos que el resultado es un string, los concatena. Si yo tengo a la izquierda number y a la derecha string, también el resultado es un string. El resultado de esa operación, de la operación suma, entre number y string, string y number y string y string, es un string. Solamente el operador más funciona como el operador suma, cuando ambos operandos son de tipo number. ¿Sí? Ahí solamente el resultado va a ser de tipo number. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creen ustedes? Si yo ahora acá pongo num1. Y acá pongo num2. Y acá pongo resultado. Acá voy a poner... La suma es resultado. Acá lo que tengo que hacer ahora es levantar los datos de ambas cajas de texto. Me voy a el HTML, me voy a fijar cómo se llaman esos input type text, y se llaman txt txtid número 1, y el otro se llama txt txtid número 2. Bueno, copio este. Voy a decir que num1, es igual a document.getElementById, txt número 1, punto, punto value, y lo mismo voy a hacer con el otro, num2, es igual a txt id número 2, Punto valio. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Va a ser concatenación, va a ser la suma. Gastón dice los suma. Santiago dice los concatena, lo suma, dice Pablo. Y los concatena. Nada, los concatena, concatenación. Bien porque son string. Muy bien. Los va a concatenar. La respuesta es los concatena. Vamos a ver. Vengo acá y pongo 100. Y acá pongo 34. <coughs> y me muestra la suma es undefined. ¿Por qué? Porque el resultado no tiene valor. Yo los... Levanté nada más, pero no los asigné, no hice la operación entre los números. A resultado, que lo estoy mostrando, nunca le hice nada en el código. ¿Sí? ¿Qué faltó? Hacer resultado. Resultado es igual a num1 más num2. ¿Está bien eso? Ahí ya lo sumé. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuánto creen que da? No. Dicen undefined, Mariano dice que no. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué creen que va a aparecer? 30 20, dice Santiago. Un string. ¿Qué string? Así, ah, un string. 30 20, que no hay datos. ¿Cómo me dice Mariano Forte que no hay datos? ¿Me dice así? ¿No hay datos? Pablo dice error. Undefined. ¿Cuál, en esta línea, en la línea 11, ¿cuánto vale NUM1? Un Porque vale en un uno? está haciendo la suma antes de asignar el ID que no sabe se, qué va a sumar. No importa Mariano. Se te corta, se te corta. Rodrigo me dice el resultado está sumando variables no asignadas. Chris Fernández me dice el resultado en uno, uno iría después de la asignación. Francisco Hola. me dice. Me no está en orden código. Ahora sí. Hasta ahora te escuchaba, ahora ya no. Bueno. Ahora ahora sí, Mirá, lo que yo creo es que primero tenés que asignarle ID a cada variable, luego convertir esas variables en valores numéricos con el parse int, y después hacer la suma del resultado con el num1 con num2, ya con las variables asignadas a cada ID. No, no, está bien, está bien, eso es correcto, pero yo estaba preguntando qué daba esto. Es, la ah, era y que... eso te va a dar un undefined, creo. Undefined. Este esto, no, no, la idea es que no lo hagan ustedes. ¿sí? La idea es que supongamos... En, en programación es muy fácil saber lo que da, porque lo hago... Te pa... estás peleando con el teclado. Sí, perdón, perdón. Ay. Profe, Sí. Eh, va a dar un define porque... A esa altura de la línea todavía no tenía definido que, que había en un 1 y en un 2. Bien, puede ser. Lo hago porque esto es muy común, lo veo mucho en los alumnos. Recuerden que esto es secuencial. El intérprete va, a ejecutar, va leyendo línea en línea y va ejecutando. Yo ayer les decía que eh, el algoritmo es como una receta de cocina. Ustedes van siguiendo los pasos en un orden. Si yo tengo que hacer la torta, una torta, vamos a suponer un bizcochuelo, lo primero que tengo que hacer es conseguir los ingredientes, ¿sí? conseguir los datos. Y después los tengo que combinar. Entonces yo, por una receta imaginaria podría decir, poner en un bol harina, leche, dos huevos, azúcar y batir, revolver. Encender el horno. Y poner la mezcla en un molde y meter el molde en el horno. Esperar 25 minutos y sacar, el, retirar el molde del horno y voy a tener listo el bizcochuelo. El cocinero puso en orden unos pasos. Ahora, si yo agarro la receta, agarro el molde, pongo harina, le tiro los huevos, lo pongo en el horno, lo prendo lo saco y le pongo la leche y el azúcar y después lo revuelvo, yo seguí, hice los pasos que decía la receta, pero no, lo, no los hice en el orden correcto. Por ende, no voy a obtener el resultado esperado. En programación hay dos tipos de errores. Están los errores de sintaxis y los errores de lógica. Los errores de sintaxis son como los errores de sintaxis en, en cualquier lenguaje humano. Me, me puedo olvidar de cerrar un paréntesis, puedo escribir mal el nombre de una función, puedo eh, olvidarme de cerrar las comillas. Y en ese caso, el programa, ya vimos que el intérprete cuando llega a ese punto, tira un error y se planta. Pero hay errores de lógica. Los errores de lógica aparecen, el programa está perfectamente escrito, en cuanto al lenguaje no tiene errores de sintaxis, pero tiene, uno, tiene mal ubicado los pasos, o el programador no supo eh, secuenciar de manera correcta los pasos para resolver ese problema que estoy buscando resolver. Y cuando pasa eso, no tira ningún error, lo que va a pasar es que el resultado no es el esperado. Cuando nosotros creamos un programa por primera vez y lo vamos a probar, vamos a hacer el testing del programa, ¿uno qué hace? Acuérdense que los programas tienen entradas y salidas. La primera vez que yo voy a probar un programa, le voy a, a dar las entradas para las cuales yo conozco la respuesta, yo conozco la salida que me tiene que devolver el programa. Y lo que estoy esperando es que para unas entradas determinadas, el programa me devuelva un valor que yo ya lo conozco. Si yo pongo las entradas y el programa me devuelve lo que yo espero que me devuelva, puedo decir que el programa funciona bien. Cuando yo pongo los datos de entrada y el programa no me devuelve lo que yo espero, hay un error en el programa. Normalmente hay un error de lógica. Significa que en alguno de los pasos yo no supe desarrollar el algoritmo que me resuelve ese problema. Y debería no empezar a buscar los errores de sintaxis, sino que empezar a, a evaluar, después vamos a ir viendo algunas técnicas para poder encontrar errores, empezar a ver el código, seguir el camino del flujo del programa para ver en dónde es que se pierde eh, el... Donde me fui del camino del algoritmo que debería resolver ese problema. Y lo que estoy haciendo acá es un error de lógica. Estoy queriendo sumar dos variables que en esa línea, al momento de ejecutarse la línea 11, no tienen ningún valor. Estoy tratando de sumar las variables antes de haberle dado el valor que ingresó el usuario. A NUM1, recién en la línea 13 le asigna un valor. Y a NUM2, recién en la línea 15. O sea que esta operación, sumar NUM1 más NUM2, debería hacerla después de cargar NUM1 y NUM2. ¿Sí, chicos? Eso que cuando uno lo explica parece algo obvio. Bueno, estoy cansado de verlo. Es como que el alumno al principio cree que porque está escrito se va a hacer, pero recuerden siempre que esto tiene un orden secuencial de arriba hacia abajo, o sea que por más que esté escrito la asignación del valor a la variable, cuando yo hago esta cuenta, esto todavía no ocurrió, entonces voy a estar tratando de hacer undefined más undefined, y eso es lo que voy a guardar en el resultado, por más que acá... En num1 yo le haya asignado el valor, y después a num2 le haya asignado un valor. Pero cuando vaya a mostrar el valor de la variable resultado, va a estar cargada con lo que se haya cargado ahí. sí No es que porque ustedes acá cargaron num1 y cargaron num2, se les va a actualizar resultado. Resultado va a ser escrita solamente en esta línea. ¿Sí? Y nunca más va a ser escrita. Entonces, yo guardo los cambios y lo voy a probar. Y pongo 20 y acá pongo 30. Y no me dice undefined como ustedes creían. Undefined más undefined es none. Y none significa not a number. Significa not a Number. Significa no es un número, me está diciendo eso no es un número. El más no sabe si tiene que concatenar o sumar. ¿Por qué? Porque las variables no tienen tipo, no están ni siquiera definidas. Entonces por default el más trató de sumarlas, pero el resultado de sumar de, o de tratar de sumar algo que está de, no definido más otra cosa que no está definida es NOTA tan number. ¿sí? Entonces cuando ven que algo es no tan number es que ustedes trataron de sumar cosas que no eran número. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Entonces, debería esta línea. Debería ponerla donde corresponde. El orden es, reservo espacio en memoria, cargo las variables con los valores que tengo que trabajar, con los datos de entrada. Este programa, para poder mostrar la suma de dos valores, primero tengo que obtener los dos valores, para recién después sumarlos. Y una vez que los sumé, lo muestro. ¿Qué pasa si hago esto? Acá cargué en un 1, acá cargué en un 2, y esta línea de código la pongo acá abajo. Vamos a pasar. Ahí el resultado es undefined. Sale undefined. Pero yo estoy sumando num1 más num2. León me dice... Que se muestran los números uno al lado del otro, o sea, los concatena, querrías decir. Porque el resultado no tiene valor, los concatena, me dice Mariano. Está sumando, pero luego del alert. Bien, fíjense, fíjense que lo acabo de explicar que esto tiene un orden de arriba hacia abajo y todavía hay gente que me contesta de manera incorrecta. Cuando yo estoy mostrando en la línea 17 el alert, donde dice la suma es y la variable resultado, ¿resultado cuánto vale en la línea 17? Lo que dice ahí Agustín, resultado en esa línea no tiene asignado nada. Si yo lo único que hice es la declaré, acá no la usé a resultado para nada, en esta línea no la usé a resultado para nada. Y en esta línea lo único que estoy haciendo es mostrando resultado. Y ya sabemos que cuando mostramos una variable que nunca inicializamos, vamos a mostrar undefined. En esta línea, sí, le voy a asignar a resultado la suma de num1 más num2. Pero se la mostré a alguien. No, quedó ahí oculta. ¿Se entiende, chicos? Entonces, es muy importante, si yo pongo acá 23 y acá pongo 10, me va a decir undefined, porque en el momento que sale este, este, este alert, el código está parado acá. Este código todavía no se ejecutó. Entonces guarda con eso, guarda como ustedes posicionan las sentencias. Tienen que entender que tiene un orden y que para poder hacer algo previamente tuve que hacer otra cosa y previamente tuve que hacer otra cosa. No tiro código así, sin ton ni son, dentro de mi programa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces esta línea debería ir acá. Declaro las variables cargo las variables, opero sobre las variables y muestro el resultado. Ese es el orden lógico correcto. Bien. Y entonces, acá, ¿qué me va a mostrar si pongo 20 y 30? 20 y 30, lo va a concatenar. ¿Por qué? porque, como su nombre lo indica, esto es una caja de texto, por ende, devuelve texto. Lo mismo que esta de acá abajo. Si yo acá pongo 20, cuando hago getElementDocument.getElementById de esa caja de texto.value, lo que me devuelve esa caja de texto es esto. El 20 como texto es el carácter 2 y el carácter 0. ¿Sí? Es el código ASCII del 2 concatenado con el código ASCII del 0. No es el número 20 escrito en binario como representación del número 20. Es el código ASCII del 2 más el código ASCII del cero. No puedo hacer operaciones aritméticas con eso. Por eso los concatena. Entonces, como dice el enunciado del programa, yo debería convertirlos enteros con la función parseInt. La palabra parse tiene varios significados. Un significado es el hacer, parsear algo, es analizar sintácticamente una cadena. Pero el significado original de parse es convertir algo que es de tipo no numérico en numérico. Eso es parsear, Convertir algo de tipo cadena en número. Hay otro verbo en programación que se usa, que ustedes lo van a escuchar, que es castear. Una cosa es hacer parsing y otra cosa es hacer casting. Parsear es convertir un tipo de dato que no es número, en número. Y castear es convertir un tipo de dato numérico en otro tipo de dato numérico. ¿Sí? Son verbos que tienen que ver con eh, conversión de datos. Por ejemplo, si yo quiero convertir un entero en un flotante, los casteo. O flotante en entero. Son dos tipos de datos numéricos. Pasar de un tipo al otro tipo en la jerga de programación, decimos que estamos casteando. Y si convierto un tipo de dato no numérico a numérico, digo que estoy parseando. Entonces, recuerden que era una buena práctica ponerle como nombre a las variables de las funciones algo que me indique qué es lo que guardo o qué es lo que hace la función. Y parseing justamente lo que me dice es convertir entero. Entonces, justamente... Cuando yo tenga la necesidad de convertir un dato que es de tipo cadena en número entero, voy a usar parseInt. También está la función parseFloat, que cuando tengo un dato de tipo cadena y lo quiero convertir a un tipo de dato con decimales, voy a usar parseFloat. Vamos a ver cómo funciona el parseFloat y el parseInt. Por ahora comento este programa, sí lo comento ahí. Nos olvidamos un ratito, abro un paréntesis, nos olvidamos un ratito de ese ejercicio. Vamos a suponer que yo tengo la variable x, que vale 20. Y la quiero convertir a número. Entonces lo que puedo hacer es, x es igual a parse int ¿Cómo leo esa línea? Cuando hay un igual, primero se ejecuta lo que está a la derecha. Si la función parsein tiene como responsabilidad convertir un número, una cadena a número, ¿qué creen que es la entrada? ¿Qué necesito pasarle a parsein? ¿Cuál sería el dato de entrada que necesitaría Parsein para cumplir su misión? Una cadena. Muy bien. Si la función Parsein se encarga de convertir cadenas en números, la entrada de la función es una cadena. ¿Y qué sería la salida? ¿De qué tipo es la salida? Number. Un entero number. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, esta función parseIn, las entradas, acuérdense que a las funciones se las pasábamos dentro de los paréntesis. Y la salida, normalmente, o la muestro o se la asigno a otra variable. En este caso, la salida de este programa, que es la X convertida en número, la copio en X. ¿Qué va a pasar acá? Bueno... Lo voy a hacer el dibujito acá. Lo vamos a hacer en mi, en mi tableta. Vamos a suponer que yo tengo esto. Yo digo let x es igual a 20 entre comillas. Esta es mi variable x y acá adentro tengo el 20. Sí, Eso lo consigo con esa línea de código. Y ahora teníamos x es igual a parse, parse int x. Cuando llegamos a esta línea, a esta sentencia, lo primero que se ejecuta es lo que está a la derecha del igual, la llamada a la función parseInt, y yo le paso la variable x. ¿Qué le estoy pasando en realidad? se va a ir a fijar cuánto vale X para saber que está recibiendo en realidad la cadena 20. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que es así. No es tan así, pero el cuatito medio Disney es así. Entonces, para seguir, recibe el valor de X. Y su misión es convertir eso de cadena, o sea, básicamente podemos decir, le saca las comillas y me devuelve un 20. Y ese 20, como número, es lo que yo estoy asignando a la variable X. Por ende, voy a pisar este 20 con este 20. ¿Se entiende? ¿Qué hace la vueltita? Lo que está acá, en esta línea, se resuelve primero esto, me transforma el valor de X en, de tipo cadena en número, y piso el valor viejo, la cadena que estaba guardada en X, con el nuevo valor que es el 20. Y ahora la variable, después de esta línea, la variable X va a quedar como un número. Muy bien. Lo mismo puedo hacer con la variable Y. Si yo en la variable Y tengo el valor 10, y hago el parseInt eY, ahora X e Y son de tipo number. Y si yo a Z le asigno la suma de X más Y, y lo muestro, qué voy a mostrar muestra 30. Perfecto. Bien. Ahora parse int, ahora z tiene el valor, la cadena 1, 2, Juan 3, 4. Y yo hago un parse int, trato de convertir esa cadena a número. ¿Qué creen que me muestra el alert? Puede ser que tire error y no se ejecute el alert. Podría ser. Pablo dice nan, nan. Bien, se juegan por el nan. Bueno, no pasa eso. Queda 1, 2. Juan 34, pero el 1, 2 se convierte en número. Bien. Lo que va a hacer la función parseIn es, como es una cadena, lo que básicamente se está fijando es, arrancando desde el primer carácter, va evaluando, va a agarrar el 1 y va a decir, ¿es un número? Sí, porque parseIn lo que está haciendo es fijándose... Si cada uno de los caracteres de las cadenas es un número entre 0 y 9. O sea, es una cifra decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque lo que está haciendo es carácter a carácter. Entonces agarra el 1 y dice, ¿es un número? Sí. Bien. Ahora agarra el 2. ¿Es un número? Sí. Bien. Ahora agarra la J mayúscula. ¿Es un número? No. Y ahí el tipo cierra la ventana y me va a devolver el 12 porque pudo convertir algo. ¿sí? Me va a devolver lo que pudo llegar a convertir hasta ese momento. Vamos a probarlo. Me devuelve el 12. Bien. ¿Qué pasa si ahora hago... Juan, 1, 2, 3, 4. ¿Qué creen que pasa? Rodrigo me dice 1, 2, 3, 4. Jorge me dice undefined. None, undefined. No devuelve nada porque desde que empezó a leer encontró una letra. Cadena vacía. Va a detectar que J no es un número. Me va a devolver none. ¿Por qué? Porque no consiguió nada para devolverme. Por lo menos en el caso anterior me había conseguido algo, el 12, y después encontró el error, pero como me pudo conseguir algo, me, tiró lo que, me devolvió lo que, lo que pudo conseguir en ese momento. En cambio, cuando ya no arranca el número, por más que atrás sí hay un número, el 1, 2, 3, 4, ya directamente dice, si ya arranqué así, nada. Y como no me pueden no devolver nada, y lo que esperaba devolverme era un NotaNumber, me devuelve, no, lo voy a, en, en, en, no se los voy a hacer más difícil, pero en realidad el tipo de dato NotaNumber es de tipo Number. Pero eso lo dejamos para tercero, para más adelante. Si yo todo esto, me dice none. ¿Por qué? Porque la, la función parseIn me había prometido que me iba a devolver algo de tipo numérico, porque acuérdense que la responsabilidad de parseIn era convertir algo de tipo string y devolvérmelo como número. El tipo parseInt me tiene que devolver un número. Como no pudo devolverme un número, la manera de devolverme un número que no sea número es devolverme nota number. ¿sí? Muy bien. Bien, así es el comportamiento de parseInt. ¿Qué pasa si yo tengo la cadena... 3.14 ¿Qué creen que me va a devolver? Ese es un número, es pi Pi es un número ¿Qué creen que me devuelve? 3, 3, 3, 3, 3 Bien ¿Por qué? ¿Por qué, me, por qué se juegan que me devuelve 3? ¿Creen que lo redondea? ¿Lo redondea? No No redondea nada, eh no hace un redondeo. Eh, ya va muy rápido, chicos. Como, eh, punto como que... Bien. Por lo menos, si de, de, encontré ahí, Gastón, detecta punto como carácter. El, el punto es un carácter como la J de Juan. No es En un entero no hay un punto, como tampoco hay una J. Para Sein, lo que está buscando es es como un patobica que va filtrando en la fila, vos pasabos, no, vos pasabos, no. El 1, el punto, no pasa, porque en los enteros no hay punto. Lo que está filtrando Parsein son las cifras del 0 al 9. Entonces, me va a mostrar el 3, pero no porque lo redondee, porque el 1 no le cabe, el punto no le cabe, es un carácter que no es numérico. Fíjense que, bueno, no refresqué. Control ese muestra el 3. Y como dijo otro compañero por ahí, si yo lo, lo debería que dejar pasar, tendría que usar la función parse float. Parse float es exactamente, es 99% igual a parseint, con la única diferencia que a parse float, además de las cifras del 0 al 9, le cabe el punto, porque en un número flotante es permitido el, el carácter punto filtra, no deja pasar nada salvo los caracteres y el punto. Entonces, ahora sí, utilizo parse float, me va a dejar pasar el 3.14. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, después de ver cómo funciona parsein y cómo funciona parse float, y sus vericuetos, ahora sí podemos terminar de manera correcta, porque recuerden que este ejercicio hasta ahora nos concatenaba. Lo que tenemos que hacer es, saco esto que está acá, y vuelvo con el código que habíamos comentado. Entonces yo debería hacer acá, se lo voy a mostrar de dos maneras. Yo podría venir acá y decir, num1 es igual a parse... ParseIn num1. Y esto funciona como ya les expliqué. Y acá poner num2 es igual a parseint num2. Capturo el dato como texto y lo transformo a entero. Capturo el otro número como texto y lo transformo a entero. Y cuando llego a este punto, tanto num1 como num2 van a ser de tipo entero, de tipo number, entonces el más, acuérdense que cuando a izquierda y derecha tenía numbers, usaba, funcionaba como el operador suma, si no funciona como el operador concatenación. sí, Y esto va a funcionar. Si pongo 30 y pongo 15, el resultado es 45. En lugar de hacer esta asignación y de meter num1 acá, lo que voy a hacer es meter todo esto acá adentro. ¿Sí? Entonces, es ¿cómo se lee esta línea? esta línea? Hay un igual, por ende tengo que ejecutar lo primero que está de este lado para poder copiarlo dentro de num1. Fíjense ahí, yo me paré con el cursor de arriba y me dice any. Significa que en ese momento la variable puede ser cualquier cosa. ¿sí? No sabe que puede venir de acá. Muy bien. Hay un parseInt, pero adentro del parseInt tengo todo esto. O sea que la máquina lo primero que va a ejecutar es lo que está ahí adentro. Va a conseguir la caja de texto y va a obtener su valor, que es de tipo cadena. Porque es el valor de una caja de texto. ¿Y qué es justamente lo que espera parseInt? Entonces, si yo escribo en esa caja de texto el 30, parseInt va a recibir el 30, porque es el valor de la caja de texto. ¿Y qué me va a devolver parseInt? El 30 como number. Entonces, directamente a la variable num1 le estoy pasando un number. Y no ando cambiando de tipo de dato con la variable num1. ¿Sí? Lo pueden hacer de esta manera, en dos líneas, capturar el dato y convertirlo, y pisar el string con el number, o directamente pedir el dato, levantarlo de acá, convertirlos al vuelo, convertir esa... Como ustedes saben, que de ahí debería venir una, un tipo de dato numérico, se lo mandan directamente a parsein y parsein me lo devuelve como número y lo guardo acá. ¿Se entiende? ¿De las dos maneras? Sí, el programador debería entender esto y esto y usa la que se le canta. un Perfecto, chicos, muy bien. Úsenla como ustedes quieran, pero seamos coherentes o lo usan así y, y capturan num1 y num2 de la misma manera o lo usan así y capturan de la misma manera. ¿sí? Hacer esto y hacer esto es medio, bartol, medio bartolero. ¿sí? O lo, hay que ser coherentes. O lo hago los dos de una manera o los hago de, de otra. Hacer uno y uno, no. Era medio rarito. ¿sí? Entonces, los voy a hacer los dos del de arriba. Ustedes si quieren, en un ejercicio hacen los dos de una manera, y en un ejercicio si quieren hacen los dos de otra, pero no me metan uno y uno. Hagamos eh, las, las cosas de manera coherente. Entonces acá nos queda así. Y con las dos líneas de código, al vuelo, ya lo convierto, y directamente sé que tengo mis variables num1 y num2, como números. Lo podemos hacer de cualquiera de las formas que hicimos, pero vamos a hacer como un pacto entre nosotros. En la cursada, cuando yo sé que el dato va a ser un número, directamente lo convierto. Sí, siempre lo voy a tener en mi variable como número. Así me acostumbro a trabajar como vamos a trabajar en el primer cuatrimestre. Porque en el primer cuatrimestre nosotros vamos a decir que una variable es de un tipo y yo sé que esa variable va a mantener el tipo. Acá, yo sé que NUM1 un y NUM2 van a ser números, listo. Si, estuviésemos, si, tuviéramos que hacer ahora, si tuviéramos que hacer ahora el ejercicio de eh, capturar el nombre y la edad, si lo tuviéramos que volver a hacer en este momento, también lo convertiríamos a par Por más que yo no tengo que hacer operaciones aritméticas. Pero solamente para decir, yo como programador reconozco que la edad es un valor numérico y lo voy a capturar como número. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces nos evitamos problemas y se evitan ustedes después errores. ¿Y por qué? Acá, yo no tengo que, conver que, no, no tengo que convertir el resultado que es number en un string. ¿Por qué no tengo que hacerlo inverso a parseInt? Porque es un valor numérico y no tiene sentido. Sí, sí. Es más, te digo algo. En todos los lenguajes de programación hay una función que se llama toString. Porque al leerlo, mostrarlo en el alert, no nos importa si es string. No. Ahí está. La respuesta es la de Daniel. Porque string más number es string? Porque lo vimos acá. String, no, string más number, el resultado es string. Directamente hay un operador más que... Tiene, no importa que uno sea number, pero el que tiene a la izquierda es string. Entonces ya esto hace que lo que venga del otro lado del más, no importa lo que sea, el resultado va a ser un string. Y alert, ¿qué esperaba recibir? String, que era el mensaje que mostraba. Entonces, un string más un number, en realidad el resultado es otro string. Lo vemos acá. String más number es un string que es lo que está recibiendo el alert. ¿Sí, chicos? Bien.